Muchachos bienvenidos a este nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que creo que es algo polémico Y que a lo mejor alguna gente se pregunten Es que si realmente vale la pena jugar el Pandaria de Firestone, el mob Actualmente en este año 2022 eh, Yo he estado jugando desde el principio, totalmente desde el principio Creo que tengo como nivel 43 eh, y He estado jugando totalmente desde el principio Me he echado el juego, he estado explorando lo más posible hasta el nivel que tengo He hablado con las personas, he pedido comentarios eh, Las hermandades y todo eso Y la verdad principalmente he visto que el juego me ha sorprendido muchísimo Porque ya es un juego que tiene varios años montado en, en Firestone Y es un juego que la gente cree que ya está olvidado Pero déjenme decirles que no es así Que actualmente el Pandaria puede tener una población en los picos más altos Normalmente por la noche Puede llegar a una población de entre 500 usuarios y normalmente no baja de 200 usuarios Pero lo que me impresionó fue al principio dije coño que pocos usuarios para comparado con su mejor servidor Y también me sorprendí porque tiene incluso más usuarios que el propio Battle for Acer o el Legion Y también según me di cuenta también tenía mejor atención al usuario desde los EMs o los maestros de juego El propio Legion y el Battle for Acer. O sea, yo diría que es el segundo servidor de Firestone con más población y más actividad, aparte de Chao Blanco, Ya que el servidor es muy activo, el, el global, ya sea de inglés o español Se mantiene activo, cada un segundo hay un comentario, cada menos de un segundo Hay gente hablando uno tras de otro ahí totalmente Y armando alm mazmorra, veje una tras de otra, campos de batalla, todo, todo, muy muy activo Te encuentras personas por todas partes eh, principalmente en el, la zona de Pandaria En el valle de la flor eterna está lleno de jugadores Casi por lo menos ciento y tantos, doscientos, 300 jugadores de, de todo el servidor están ahí en la zona de Pandaria Y, y creo que aparte de todo eso es lo importante Porque hay cuantos servidores tienen una población enorme Y, y la verdad no, no hacen nada, ¿me entiendes? Eh, lo, otra cosa que me gustó fue el tema de la subasta En la subasta hay casi 10.000 ítems publicados O sea, eh, tiene mucha actividad el tema de comercio, de la subasta eh, Puedes encontrar todo lo que buscas ahí en la subasta Esa me parece una subasta bastante completa La gente publica constantemente eh, Pueden verlo aquí en su propia web No les estoy diciendo mentiras Aquí está el, el servidor que más población tiene El Chaolan con 1821 jugadores le eh, Battle for Acer con 118 el Legion con 198 Y el servidor de Bandaria con 348 jugadores eh, Y eso que, es un, que en estos horarios no es de mucha población la verdad Todavía no ha llegado el pico de población por así decirlo eh, eh, Yo empecé a jugar con el cliente mínimo O sea empecé a jugar... A medida que jugaba pues iba descargando todo y eso que tengo el internet malísimo casi 200 ahí como máximo de internet y he, he estado jugando perfectamente no he notado casi muchos lag la verdad he estado jugando bastante bien no he tenido tantos problemas ni nada y el cliente se me, se me ha estado descargando y el cliente se me ha estado descargando perfectamente prácticamente sin ningún problema la verdad he visto incluso una atención al usuario de parte de los maestros de juego eh, mucho mejor que en el propio Battle for Acer y el propio Legion Y, y la verdad, los GM EM entran a una hora específica del día Con eventos diarios planeados donde puedes ganar monturas y otras cosas Y eh, te, te invitan al grupo, buscan una cantidad de jugadores específica y si les susurras pues te invitan eh, Sobre todo puedo decir que creo que es un servidor para personas con poca accesibilidad en el internet Ya que este servidor no pide prácticamente nada y descargar el cliente mínimo hasta con el internet más lento lo puedes hacer lo recomiendo muchísimo principalmente para esas personas como dije que no tienen una accesibilidad en el internet eh, es un servidor sumamente activo donde vas a encontrar mazmorras campos de batalla eh, voces en todo momento por el global donde van a estar buscando personas activamente el global está a veces lo he tenido que a veces he tenido incluso que quitar el propio global por, por la exageración de mensajes la verdad Esta creo que ha sido mi humilde opinión hasta ahora de este servidor Que la verdad lo tenía bastante desvalorado Y pienso subir guías de él ya sea de oro y de, de monturas Y de todo lo que nos vayamos encontrando que crea que sea útil Y que ustedes queráis saber eh, Como mismo hice con el Legion Igual ya veremos eh, qué sucede acabamos de empezar esta aventura ahora y también también podemos encontrar en este servidor que la experiencia está por 10, pero podéis levelear a su gusto O sea, podéis poner la experiencia por 2, por 3, por 4, por 5, por lo que queráis Pero que sepáis que podéis levelear hasta la, con la experiencia por 10 O sea que lo importante aquí es que el leveleo no va a ser un problema la verdad La verdad he visto un gran incremento de usuarios nuevos como yo Que están empezando a jugar ahora Y me han dicho que no creían que el server fuese tan bueno